Balis Fasic es un juego de terror donde un maestro le pega a sus alumnos con la regla hasta matarlos Si no es que resuelve las matemáticas bien El tema de este video es que en la plataforma Roblox se le han creado un montón de juegos fan Así como el juego original pero creado en Roblox Así que en este video vamos a jugar 3 juegos fanmade de Baldi básico. El primer juego que vamos a jugar se llama Baldi Sword Fight, creado por Lianzo Playing. Playin. Este juego consiste en que tenés que matar a bichos y proteger una pirámide. Básicamente no tiene casi nada que ver. Pero el juego es en sí es bueno. Así que vamos a probarlo. Gente, estamos acá en el juego. Estamos acá con Benja y nada pues. Eh, me dijo Baldi: Lo que hay que hacer es enfrentarte de los monstruos. Ahí se puede asunar, seleccionar a cualquier monstruo de Baldi, así que está bien. Ahí derroté uno. Muy bien. Sweet, sweet, sweet. Ok, nenita también sueño el juego. Muy bien, este video que va a quedar muy bien. Así que nada. La verdad, este juego no tiene nada que ver con Baldi, pero por ser divertido y estar todo bien, a mí le doy un 7. Punto, ¿sí? sí, porque oh, me gustó, la verdad, a mi punto de vista. juego que vamos a jugar se llama Radio sobrevivir a Baldi en el Área 51 eh, Este juego es de sobrevivir a Baldi en el Área 51 Pero este juego no es tan bueno como el anterior Comienza con una introducción muy pero muy larga e innecesaria de los creadores y el juego Ok, estamos con Reina Pro, acá, y pues nada, eh, hay que bajar a la 51, voy a hacer Baldi, me la regla, elegiré, elegiré, elegiré, pues nada, este juego es, es Muy bien Ahí está Baldí. mira Me mató Este juego tampoco tiene nada que ver con Baldi, obviamente Con ninguna escuela, ni nada Pero Puede ser detenido por unos momentos Intentar escapar de Baldi, nada más que no se mueve mucho Que digamos Además que tiene ah, que no tiene casi nada de carne, nada no, no. Morir y ya está. Pero el juego por su entretenido creativo, le doy un 4.5. Ya que me gusta mierda. Ya que me gusta mucho que junten a Baldi con el área 51, eso es muy divertido Así que nos vamos al último juego de la lista, así que espero que lo disfruten. Se llama Baldi Svazic no sé cuánto, pero digamosle la atracción del horror de Baldi ya que vamos por un tren y... what the FUCK Y eso nunca me pasó Ok, vamos por un tren a una atracción de Baldi Y pues nada, nos subimos al tren Y básicamente podemos estar ahí todo el tiempo que queramos Hasta que nos manda un juego de adoptar Vamos conmigo Ahí es lo que me gusta de este juego, pero detrás de que recorre muchas zonas y está Baldi y todo eso pero no me gusta que, no tenga, que el juego básicamente no tenga nada más y que encima te teletransporte a otros juegos eso no me gusta mucho que digamos vas por ahí se escucha la música de Baldi. Así que, vivimos por ahí, el muñequito ese de Valdi del tren El dibujito, va tras mí el tren con policía ahí Le hubiera agregado más efectos para que fuera más terrorífico Así que nada más vamos por ahí, y los trenes también Vamos a ver un balde ahí que te va a tener el deporte de otros juegos, así que eso sería todo. Y básicamente nos vemos. En Ojalá les haya gustado. Y pues nada, si quieren un video igual a este, simplemente me lo piden por la caja de comentarios. Y si quieren que haga tres juegos de otra cosa o no sé. También diganlo en los comentarios si es que quieren, básicamente. Y pues nada. Nos veremos en un próximo video Así que, bye bye La verdad es que este juego no tiene nada que ver con Baldi Pero aún así, con Charalora La verdad es que este... La verdad es que este juego Es... no tiene nada que ver con Baldi Ya con Charalora